Bienvenidos al tutorial de Movie Maker. Eh, en esta ocasión voy a usar Windows Live Movie Maker porque es instalable para Windows Vista y Windows 7. En este caso yo tengo Windows Vista, entonces este es el programa que debo utilizar. Eh, para descargarlo pueden entrar a la página de Softonic y lo buscan ahí y le dan descargar gratis. Para los que tienen XP, está Windows Movie Maker, y también le dan descargas gratis en la misma página de Softonic. Bueno, para iniciar con la edición de video, necesitamos cambiar previamente eh, cómo está organizados los videos desde la XOE tenemos que cambiarle el formato entonces eh, les recomiendo XMedia Code y eh, simplemente le dan en download en la versión portable luego de que tenemos el programa instalado le damos a abrir archivo, escogemos el video que tenemos, buscamos en donde lo tenemos, eh, en este caso yo tengo un escritorio, vamos a usar este, le damos a abrir y después eh, vamos a formato, en esta ventana podemos organizarle, escoger el tipo de formato que queremos, en este caso va a ser .morph. le decimos añadir tarea y le damos codificar y ya nos queda la película que queda en .ogb. desde las XO nos queda transformada a punto que es un formato pues como mucho más universal y así continuamos con todos los videos que vayamos a editar pre posteriormente en Movie Maker entonces abrir archivo y es el mismo proceso escogemos punto modo añadir tarea codificar Luego de haber cambiado el formato de todos los videos, nos vamos a agregar videos y fotos, buscamos el origen de los archivos y empezamos a abrir los videos. Agregamos otro. Bueno, aquí tenemos los dos videos y las opciones que nos da el programa son las siguientes Tenemos la opción de dar animaciones Ahí podemos mirar los efectos que tenemos de pixelado, de volteo y tenemos otras cuantas más Tenemos también efectos visuales esta por ejemplo se llama posterización, tenemos blanco y negro, y hay otra cantidad de efectos que se pueden escoger, hay fundidos, bueno eso ya depende pues como de, del gusto de la persona. Volvemos a principal y tenemos la opción de ponerle un título al video. En esta parte de abajo, el texto el nombre que le queremos dar a nuestro video en este caso podemos poner Isabela y aquí ya nos dan unas opciones de movimiento del texto podemos escoger la que queramos podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño podemos cambiarle de posición al texto también le podemos dar un color de fondo y eso es como lo básico que se puede hacer con el texto volvemos a principal eh, también le podemos dar una leyenda al video sería texto dentro del video podemos copiar lo que queramos y también tenemos la posibilidad de editarlo y de ponerle diferentes movimientos y también al final de nuestro vídeo en el último fotograma tenemos la oportunidad de ponerle los créditos que salen el nombre de los realizadores bueno, en cuanto a opciones de edición de video podemos pararnos en alguno de los clips que ya hemos modificado y le podemos dar fundidos y también le podemos dar fundidos de salida bueno tenemos pues los fundidos que pueden servir como de de transiciones pues para los cambios de de escena volvemos a principal eh, tenemos la opción de automovil automovil es una aplicación que, en la cual el mismo programa te crea pues como el video con las transiciones que, que a él le parezcan relevantes. También tenemos la posibilidad de coger uno de nuestros videos y girarlo. Podemos girar 90 a la izquierda, a la derecha. Podemos darle transiciones. Que hay un montón de transiciones para elegir. podemos, ya en, un, en la pestaña que dice editar, tenemos la herramienta de recorte, entonces por ejemplo, si queremos recortar alguna partecita del video que no nos parezca, en este caso digamos el inicio del video, entonces nos dice que el punto inicial es desde 0 segundos y que va, digamos, de aquí hasta 4,22 segundos entonces guardamos el recorte y aquí nos sale que los videos quedaron sin esa parte de vídeo porque ya le habíamos dado la opción de recortarlo entonces entra de una con la parte que nos interesa del vídeo Bueno, en este programa también tenemos la opción de agregar música es simplemente darle agregar música esto inmediatamente nos lleva a la carpeta de música y ya podemos escoger cualquier pista digamos que escogemos esta le damos a abrir y nos sale en la parte de arriba de todo el video ya nosotros podemos manejar qué tiempo queremos que esté, la podemos mover, aquí nos sale herramientas de música, podemos dar el punto de inicio y el punto final en segundos y también le podemos dar fundidos de entrada y de salida. parte de crédito ya vienen pues con el movimiento habitual que es de abajo hacia arriba a los textos también le podemos dar una duración, podemos ponerles que duren menos o más segundos y ya cuando estemos contentos con el resultado, pongámosle por aquí algún efecto pongámosle este ya cuando estamos contentos con el resultado vamos a esta pestañita que está al lado izquierdo de principal y le damos en publicar película es en opciones de, de internet pues dice publicar en youtube pero en este caso le vamos a dar guardar película podemos elegir entre alta definición pantalla panorámica en este caso digamos que definición estándar la película nos sale en punto WMV y escogemos el lugar donde lo queremos guardar. Bueno, nos dice que la película ya está terminada y le podemos dar en reproducir y así sería como nos quedaría la película bueno, espero que les haya gustado mucho el tutorial hasta una próxima ocasión